Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas sean todas al Rincón de Rosy. Hoy le traigo este nuevo arete. Miren. Este en forma de un coral, un coralillo, como pueden ver. Miren qué hermoso. Este es una petición, este arete viene siendo una petición de varias amigas, eh, Duma Accesorio y Plus Accessory. Plus Accessory tiene también su canal en YouTube. Y me dieron la sugerencia de que le enseñe a hacer esto. Entonces, esto, esto que vamos a utilizar, vamos, vamos a utilizar solamente mozasilla, trabajar en mozasilla, en puntada de ladrillo o como muchos le, le, le llaman, vamos a payotear. Este, Espero que lo puedan entender, yo voy a tratar de explicarlo lo más claro posible, es un poco el, el elaborado el arete, pero de verdad después que ustedes ven el resultado quedan enamoradas y fascinadas de este, de este arete es muy pero es muy pero muy bonito de verdad que sí entonces vamos a poner esto por aquí miren yo regularmente lo hago con con con con este que es totalmente redondo con un aro aro plano este es un aro plano mide aproximadamente 25 milímetros lo pueden conseguir mucho más grande también y también si quieren, si quieren hacer algo diferente también lo pueden montar, pueden trabajar sobre una argolla, eh, una, una argolla laminada también pueden darle otro toque a sus argollas. Entonces yo decidí, eh, me gustó mucho este, este óvalo que encontré, este óvalo lo encontré en, en Fátima Polanco, en su tienda de tres, de tres estilos, lo encontré ahí. Entonces este aro mide aproximadamente... Eh, 40 milímetros mire ese aro y quise compartirlo con ustedes eh, este, aro, este aro de esa forma de esa forma ovalada para darle otro toque otro toque a, a lo que siendo al arete normal que hago con esta forma redonda entonces le voy a mencionar los materiales que vamos a utilizar para hacer eh, para hacer para elaborar ese, ese hermoso arete Vamos a trabajar como se hacía número 11 en dos tonos. Vamos a trabajar con el hilo de Slon. Quiero que me presten un, un poco de atención con este hilo. Este hilo eh, se tiende a enredar un poco. Yo voy a trabajar al principio, al principio de para hacer esta parte, voy a trabajar con una yarda y media de hilo solamente. ¿Por qué? Porque este hilo tiende a enredarse un poco y, cuando, y a medida que nosotros vayamos elaborando el, el, el arete cada vez que se acabe el hilo entonces lo que tenemos que hacer es, es eh, tomar nuevamente un poco más de hilo y trabajar esa no es la medida, la medida exacta de todo lo que vamos a trabajar porque ese hilo hay que trabajarlo con cuidado no se puede hacer con el hilo Faraday, porque el hilo Faraday quedaría los flecos quedarían demasiado tenso y no tuviera movimiento me doy a entender si que si lo hacemos con el hilo farland él queda demasiado apretado y quedaría sin movimiento y no se vería bien si usted decide hacerlo con el hilo farland pues hágalo con el hilo farland pero yo lo voy a hacer con el hilo slum porque necesito que esto tenga un poco de movimiento pero es como le dije si se termina el hilo vuelva a tomar un poco más de hilo y y ensartar su aguja, enudar y empezar otra vez de nuevo donde se donde se donde, en la parte donde se quedó. Entonces, como ya le comenté, vamos a trabajar por primeramente con yarda y media de hilo de hilo slow Mira, aquí tengo mi, mi aguja número 10 ensartada con yarda y media de hilo slow Aquí está el botón. Este botón mide 13 milímetros y miren como pueden ver tiene una pequeña barriguita. Como les comentaba, voy a utilizar este aro ovalado. Tiene 40 milímetros. Y lo encontré en Fátima Polán. Lo pueden encontrar ahí. El video del botón ya está en, la, ya está en, ya está en nuestro canal. En la cajita de descripción le voy a dejar donde, eh, le voy a dejar el link donde pueden ver el video. Entonces, aquí yo tengo mi hilo ensaltado. Yo lo que voy a hacer es. Si ustedes consiguen este este material para trabajar, este aro ovalado, les sugiero que trabajen con el lado, por ejemplo, con el lado lateral. ¿Por qué? ¿Por qué no amarrar aquí, Rosy? No, vamos a amarrar en los lados laterales. ¿Por qué? Por, le voy a enseñar ahora. Porque vamos a hacer en forma de una media luna aquí, después que terminemos todo. Vamos a hacer una forma de una media luna. Y es bueno que si nuestro inicio empezó aquí, aquí debe terminar. Por eso. Porque después tendríamos que devolvernos. Si empezamos aquí, tenemos que devolvernos, recorrer todo esto para poder empezar aquí otra vez. Entonces yo voy a tomar, yo voy a tomar mi hilo y me voy a, y me voy a colocar en el lado lateral. Le voy a hacer un nudito. Le vamos a hacer un nudo tres veces. Estoy en el lado lateral, miren, en los laterales de, de, del óvalo. Aquí, y lo voy a amarrar tres veces, bien fuerte. Aprende. Voy a cortar un poquito el hilo. Voy a tomar dos mozasías número 11. lo voy a llevar hasta abajo. Esta es la misma técnica que hicimos cuando hicimos la el arete en, en la argolla. ¿Se acuerdan? Cuando hicimos la puntada de ladrillo en argolla. Cuando hicimos la llega hasta abajo, salí. ¿Vean lo que les dije Miren. Ahora. Esta cámara está un poquito. Bien. Ahora yo estoy aquí de este lado, donde sale mi hilo. Miren, tomé un hilo color dorado porque estoy trabajando sobre una base dorada y necesito que mi hilo se esconda un poco en esa base. Y voy a pasarme por esta mostacilla. por esa mostacilla. Eso es prácticamente para sujetarla. Y voy a pasarme otra vez por el aro. Y voy a salir por la primera mostacilla. Ahí sujeté mi trabajo. Mi trabajo está reforzado. ¿Ven? Así. Aprieto, halo un poco y hago un poco de presión para que ya queden. En, en el lugar que tiene que quedar ¿Ven? ahora vamos a tomar otra mostacilla y vamos a hacer lo mismo paso otra vez del aro ¿Ven? ¿Ven? y eso lo vamos a hacer todo el aro completo recuerden al principio no es nada fácil como siempre le he dicho, es solamente cuestión de, de, de practicar y seguir practicando. Si no te sale la primera, te sale la segunda. Y si no te sale la segunda, te sale la tercera. Solo es cuestión de práctica Chicas, gracias a todas por las chicas que me han escrito. A las nuevas suscriptoras, muchas gracias. Eh, muchas gracias a todas las que, la que me han escrito. Las que me han mandado sus elaboraciones bellas, preciosas. Para mí es un placer, de verdad que sí, colaborar con ustedes y, y que me, me sigan apoyando, gracias a todas, gracias por, por estar ahí, compartan nuestros videos, compartan nuestro canal, eh, denle dedito para arriba, suscríbanse para que puedan seguir viendo más videos. Entonces ahora esto, vamos a llevarlo todo hasta aquí, para darle la primera vuelta de este, de este color de este color en la musasía número 11. bien chicas mira aquí yo tengo un poco tengo un poco más el paso adelantado y es y es prácticamente lo mismo todo esto prácticamente es una terapia de verdad que sí me falta muy poco para terminar y empezar a trabajar con las doradas saben chicos suscríbanse al canal compartan este hermoso video, yo espero que ustedes lo puedan entender muy bien se utilizan mucho las manos para hacer eh, para, para hacer este este hermoso arete se utilizan mucho las manos yo espero que ustedes lo puedan entender y puedan y puedan ver con claridad lo que estoy haciendo miren aquí ya yo terminé miren. aquí ya yo he terminado de poner una mozasilla Estoy simplemente alando y acomodando para que no me queden una sobre una sobre arriba de otra, ni tampoco para que se vea un espacio, miren, ni tampoco para que se le vea un super espacio que quede como en forma de un hoyo. Entonces me, me falta una. Voy a subir por ella. O se me voy a dirigir a la primera en la primera que yo coloqué miren okay. me salgo hacia el hacia el aro salí hacia el aro y voy a subirme en la en la en la que acabo de colocar okay. Okay. listo ya está listo nuestro primer paso nuestro primer paso está listo colocando las primeras las primeras para darle la vuelta al aro completo miren, al óvalo entonces ahora vamos a colocar una línea de musasilla de musasilla número 11 en color dorado hace es lo mismo, lo mismo los mismos estos pasos se repiten Entonces, yo voy a tomar dos musasillas en color dorada y me voy a pasar para que puedan ver es lo mismo que la que la técnica de la del aro en mozasilla que yo que yo elaboré hace mucho que elaboré hace días miren el hilo que me queda de frente miren aquí ese hilo que me queda de frente ven en las dos mozasillas pueden ver voy a pasar estamos ya peyoteando estamos peyoteando pase por el hilo esa técnica se llama peyote miren dos mozasillas y esto lo vamos a hacer todo el aro por, por completo otra vez empezar y vamos a empezar a peyotear todo el aro ¿Ven? A eso le vamos a dar toda esa vuelta por completo. Le dije este trabajo, este hermoso arete es un poco complicado porque los pasos son repetitivos, porque es un poco largo, pero estamos tratando de que se le haga un poco más corto para que ustedes lo puedan entender y lo puedan llevar a cabo. Espero que les guste a todas, gracias a toda la nueva suscriptora, gracias también a las chicas de la comunidad, a las chicas que me siguen en nuestras redes, gracias por seguirnos, gracias también por esas sugerencias que nos mandan, que nos mandan, las, que nos mandan las sugerencias. Si ustedes ven que yo no escribo es porque estoy un poco ocupada, pero de... Estoy un poco ocupada, pero siempre contestamos entonces vamos a seguir dándole la vuelta a esto colocando una mosacilla ahora esto vamos a darle la vuelta por completo miren chicas si he adelantado un poco el paso eh, siempre le he dicho este trabajo es en peyote estamos peyoteando y estamos colocando la mosacilla número 11 en color dorada para darle un toquecito diferente besito de luz a alojeciendo nuestro trabajo eh, como les dije, sigan nuestras cuentas, sigan el canal de Rosy, acepto sugerencias eh, también eh, como les comenté, las chicas que quieran colaborar con nuestro canal estamos aquí, me pueden escribir por dm mandarme la información por dm simplemente lo que estoy haciendo es repitiendo los pasos porque estos pasos son repetitivos en los que terminamos aceptamos sugerencias como les estaba comentando también las que quieran enviarnos sus creaciones para nosotros también compartirlas con ustedes no, me pueden hacer me pueden hacer, ya, eh, escribir por dm como les comentamos entonces ya estamos casi terminando que yo te haré esto miren chicas ya estamos ya estamos terminando como les comenté miren Estoy colocando las últimas que me faltan. Bien, aquí voy a poner la última que me falta. Para empezar nuestra media luna. Entonces subo en esta. Me bajo en esta. Y tomo la que está debajo. Bien, tomo la que está debajo. Para asegurarme de que este, de que esto quede bien, voy otra vez a subir por esta bien. Bien. y voy a subir por este que está aquí. Ahora miren, ve lo que les comentaba a ustedes de la de hacer la media luna. ¿Se acuerdan? Si yo comenzaba desde aquí Tendría entonces que recorrer todo esto y colocarme en esta posición para empezar a la media luna. Pero ya estoy colocada estoy colocado mucho más cerca aquí. Vamos a trabajar ahora. Ahora vamos a contar 26 mozasillas desde aquí. Contando 26 mozasillas desde esta parte, de esta parte de la media luna. Vamos a contar 26 mozasillas hasta llegar aquí aquí contando desde 1 2 3 4 5 6 hasta llegar a la número 26 del otro extremo ya saben si quieren ponerle un poco más si quieren ponerle 27 28 eso es decisión de ustedes si quieren también eh, ponerle 32 también es decisión de ustedes yo voy a contar 26 mozasillas porque eso fue lo que hice aquí desde el principio conté 26 mozasillas desde aquí hasta aquí eso fue lo que hice con, la, con el, el tema de lo, de, del aro redondo también es lo mismo. No, no importa donde ustedes empiecen, esta es la ventaja de hacerlo en redondo. Contar 26 o 32 o 30, como se hacía, y empezar entonces desde esa, desde esa posición. Desde el 1 hasta el número el número correspondiente que ustedes digan puesto. Chicas, miren, ya yo estoy, posi ya yo estoy posicionada, mira dónde sale mi hilo conté 26 contando, empezando desde aquí, desde el 1 conté 26 mostacillas entonces, para no confundirme yo lo que voy a hacer es sacar 26 mostacillas de aquí de las número 11 la cuento y la voy a dejar en este estrés, separada de las otras y comienzo a pellotear las mostacillas siempre empezando con dos mostacillas, terminamos con una voy a empezar aquí la para empezar del lado derecho, aquí, estoy posicionada aquí, voy a empezar con dos mosas y entrando por el primer, por el primer, por el primer hilo que tengo de frente, acomodo, halo y subo por la primera mosasilla, esto lo voy a hacer hasta formar mi arco de 26 mosasillas. Que no se me enrede el hilo, por favor. Miren, coloqué mis dos así Y vamos a hacer el arco ahora. Para darle un poquito de, de creatividad al trabajo. Vamos a hacer ese arco en forma de media luna. Para entonces trabajar con los aquí simplemente lo que estoy haciendo peyoteando recuerden lo que les dije siempre es un poquito trabajoso si no le sale la primera le sale la segunda y si no le sale la segunda le sale la tercera pero siempre es cuestión de práctica de práctica y más práctica entonces yo voy a adelantar un poco el paso y me voy a colocar aquí donde yo quiero llegar miren chicas ya yo estoy posicionada prácticamente al terminar de poner las últimas mozasilla Ustedes pueden hacer eso con su aguja, miren. Ustedes pueden hacer esto y medir con su, con su aguja donde, donde está el inicio de su moza silla, donde tiene que terminar. Entonces yo voy a seguir pelloteando hasta llegar, hasta el final, donde... Y siempre ir midiendo... Por aquí. Siempre ir midiendo donde va nuestro nuestro pequeño donde va a quedar nuestro pequeño arco o nuestra pequeña luna media luna okay, solo me faltan dos solo me faltan poner dos mozasillas le dije del principio de posicionarnos a la mitad a la mitad del aro a la mitad del lóbulo porque si nos poníamos aquí para hacer esa media luna se nos iba a complicar un poco entonces aquí lo único que tenemos que hacer es devolvernos otra vez para darle otro toque le vamos a dar una vuelta de 26 mozasillas en color en color dorado a esto entonces vamos a darle otra vez otra otra vuelta y hacemos lo mismo, entramos por el, por el hilo que nos queda de frente, agarramos la silla, subimos y nuestros pasos se repiten otra vez. Todos, todos esos pasos son repetitivos y volvemos otra vez a hacer esto. Bien chicas, miren, aquí está terminando de colocar la segunda línea del dorado. Ahora vamos a dar otra línea más del color ros, del color oscuro del rosa ópalo que tenemos aquí. Entonces ya yo terminé con la dorada. Miren, me quedo ahí mismo donde está la dorada. Miren, terminé de la dorada. Y lo que voy a hacer es tomar dos mozasillas de esta este color oscuro, de este color rosa, rosa ópalo que está aquí y voy a hacer lo mismo, voy a pasarme por la musacilla que tengo de frente, el hilo en la musacilla, voy a hacer lo mismo, el, lo, le dije los pasos son repetitivos, los pasos se repiten, esta es la, la última línea que le vamos a tra ya vamos a trabajar para comenzar a hacer los, los los flequitos de abajo entonces tomo otra mozacilla y voy a hacer lo mismo hasta completar mi línea mi media, mi media luna hasta llegar aquí para entonces trabajar vamos a hacer esta línea por completo para trabajar y terminar aquí y entonces hacer y hacer enseñarle a hacer esto tomamos otra silla aquí. hacemos esto aquí. listo entonces vamos a nos vemos aquí para terminar de hacer esa línea bien chicas aquí casi estamos terminando miren miren aquí por dónde vamos ya estamos casi concluyendo lo que es el tema del peyote sobre nuestro óvalo laminado eh, es como les digo todo depende de su creatividad si ustedes lo quieren hacer en, una, en, una, en un aro si lo, quieren, si lo quieren hacer en una en una argolla, todo depende de lo que ustedes elijan hacer no tiene que ser necesariamente igual como el que se hace aquí entonces aquí estoy casi terminando voy a colocar ya las últimas que me faltan las últimas más sencillas. Para terminar, miren, aquí lo que yo voy a hacer es para asegurar mi trabajo, como siempre le he dicho, miren, aquí lo que yo voy a hacer para asegurar mi trabajo y que mi trabajo quede bien firme y que si yo tenga que debaratar algo no se me debarate esto por completo. Yo voy a bajar hacia la moza dorada y la moza color rosa ópalo. ¿Ven lo que hice? Entonces voy a bajar a la dorada que tengo, que tengo aquí. Subo a la dorada que está al lado. Miren. Voy a subir. Y voy a hacer esto. Aquí yo voy a hacer un pequeño remate donde donde sale ese hilo. Así. Voy a entrar. Voy a hacer un pequeño remate sin forzar mucho el hilo. Recuerden lo que les dije de este hilo. Este hilo tiende a, re, a enredarse. Voy a subir otra vez de nuevo haciendo un poquito de presión por las mozas que bajé anteriormente y voy a salir en la rosa ópalo que, sal que salí, ok, listo, miren, ya nuestra media luna está hecha por completo, ya está lista, está incluso reforzada, ahora vamos a trabajar haciendo estos, estos, pe estos pequeños flejitos que les voy a mostrar, entonces para hacer estos flejitos, yo tengo mi hilo aquí todavía tengo hilo, me queda hilo voy a tomar 11 mozasillas. 11 mozasillas. 10 del color rosa ópalo y una dorada ustedes lo hacen a su gusto lo hacen a su, el color de su preferencia tomé 11 mozasillas. miren, aquí quiero que me presten atención en eso que voy a hacer Estoy dándole la vuelta para colocarlo bien para que ustedes puedan ver. Nuestro primer paso cuando vamos a trabajar con esos flejitos es, es después que lo hacemos, es asegurarlo. Yo voy a pasarme, miren, vamos a hacer esto. Vamos a arreglar la cámara para que ustedes lo puedan ver. Dejando el color dorado y voy a pasarme por las 11, por las 10 y de color rosa ópalo me voy a pasar por ella voy a pasar a la dorada me voy a pasar a la dorada que tengo al frente así a lo mi hilo sin apretar mucho porque el fleco tiene que quedar suelto y me voy a pasar otra vez de nuevo, voy a entrar de nuevo, y me voy a parar en las, miren, voy a dejar tres mozasillas, dos, dos ópalo, miren, voy a dejar tres mozasillas, y voy a salir en la número 7 miren, dejé tres mostacillas ahora voy a tomar tres mozas dos ópalo y una dorada si quieren también lo pueden hacer de cuadro por ejemplo tres ópalo si quieren hacer el flequito un poquito más largo tres ópalo y una dorada bien. vamos a verlo vamos a ver porque la cámara no está enfocando muy bien lo llevo hasta abajo ven dónde sale mi hilo es, este arete es un poquito complicado pero espero que lo puedan entender miren donde sale mi hilo ahí están las, tre las, tre las tres o cuatro mozas que acabo de poner me voy a entrar dejando la dorada entro por la mozasilla. lo mi hilo voy a dar mi hilo y dejando miren, vamos a ver para que ustedes lo puedan entender dejando esa de por medio me voy a entrar en esta ¿Ven? entro en esa, dejé una ¿Ven? ahí sale mi hilo en la moza silla dejo una y entro en la otra y halo Mire, aquí está formado nuestro primer ganchito ven eso lo vamos a hacer todo todo ese proceso hasta llegar aquí arriba pero yo les voy a enseñar ese paso cómo ustedes lo van a hacer porque después vamos a, a avanzar un poco para que ustedes vean cómo termina al principio cuando yo lo hice cuando yo lo hice, yo dije, no, pero eso, eso no queda bien. O sea, yo dije, no, pero eso no, quede, no, no queda así. Pero de verdad, después que ustedes ya ven el trabajo, en la, eh, ya hecho, terminado, todo por completo. Entonces ustedes ven la belleza y la magia de hacer esos peque, esos pequeños, eh, esas pequeñas ramificaciones. Que se, puede, se le puede llamar así. Entonces vamos a hacer lo mismo. Yo voy a tomar cuatro, tres mostacillas color ópalo. y una dorada tome 3 mozas y 4 mozas y 3 ópalos y una dorada voy a hacer esto entro con mi 3 ópalos dejando la dorada a lo, a lo mismo su silla sin presionar mucho y dejando una, dejando una, de aquí sale mi hilo, ¿verdad? Y yo voy a dejar esta y me entro en esta. Y me entro en esta. Yo espero que ustedes lo puedan ver bien esto y que lo puedan hacer, porque en verdad es muy bonito. Miren, miren cómo queda. Ahora lo vamos a hacer de nuevo. Es más sencilla. ¿Ven? Dejando una de por medio, me entro en esta. quedando como van quedando las ramificaciones entonces otra vez voy a tomar tres Bien. entro hacia las musasillas recuerden lo que le dije de este hilo que tratenlo con cuidado y un poco de amor porque él tiende a la fricción, a la frisión que le hacemos con las mozas tiende a abrirse y tiende a romperse también. Así que tengan un poquito de paciencia, un poquito de cariño y trabajen con poco hilo, no trabajen con mucho. Miren, ahora voy a dejar esta y me voy a entrar en la que pusimos desde el principio. En esta, miren. Bien. voy a entrar hago un poquito de presión porque está un poquito dura despacio miren estoy aquí es simplemente te dando la vuelta para que ustedes lo puedan ver bien y voy a salir en la siguiente silla y esto se va a repetir todo esto hasta tener esto por completo ven es un poquito elaborado es muy trabajoso pero de verdad es prácticamente una terapia hacer, hacer esta, esta belleza y queda muy pero muy bonito les voy a enseñar otra vez cómo lo hicimos 11 semuza del color oscuro de este color rosa opa lo voy a tomar 10 y una dorada hasta arriba me paso por la dorada que tengo al frente paso a la dorada que tengo de lado me entro de nuevamente y dejo tres no si ya y ahora voy a trabajar haciendo las ramificaciones tomando tres sillas una dorada aquí está la dorada entro por las tres mozas dejando la dorada haciendo las ramificaciones de aquí sale mi hilo como pueden ver voy a dejar una por ejemplo de aquí sale mi hilo, voy a dejar una y entro en la siguiente y eso es todo así vamos a seguir hasta llenar todo esto Miren, al principio de verdad yo dije pero vean ¿cómo? como no, no en serio queda así pero es que se ve como se ve como extraño se ve raro pero después que el trabajo esté hecho ya todo por completo entonces tuve la magia de hacer esas pequeñas ramificaciones y cómo queda es cómo queda ese hermoso arete y aquí le estoy enseñando ya para entonces avanzar y enseñarle ya cuando ya esté listo todo terminado ven entonces seguimos este vídeo es un poco tenso es un poquito es, es largo otra vez pero todo depende de su creatividad y como ustedes lo quieran hacer y que quieran utilizar para hacer el y que quieran utilizar para hacer esto entonces aquí yo voy a volarme y voy a entrar por esta y paso a la siguiente listo y seguimos por completo haciendo lo mismo hasta completarlo hasta completarlo y llevarlo hasta aquí miren qué miren qué lindo queda hermoso queda y en, en, en circular en redondo queda muy bonito queda muy bonito también de verdad queda muy lindo ya yo voy a terminar de hacer el, la última ramificación para para conectarle el botón y hacerle el botón a ustedes Bien, listo, ya yo tengo mismos hacía preparada lista. Miren, aquí ya está, estamos terminando ya el último. Entonces yo me voy a voy a subir hasta aquí arriba. Me voy a pasar por la dorada. Recuerden trabajar esto con paciencia para que no se le enrede ni se le dañe el trabajo. Recuerden siempre eh, de hacer pequeños amarres cuando. Miren, aquí ya estoy terminando tres ópalos, dejando la dorada, ya estoy terminando. De esta, esos pasos son repetitivos, todos se van a repetir. Por eso le dije: este, este es un arete que es un poquito tenso, un poquito elaborado, porque tenemos que trabajar mucho con las manos. y trabajar mucho con la con el peyote entonces ya yo estoy terminando aquí de poner mi última ramificación para entonces conectar el botón recuerden chicas pueden compartir con nosotros todas sus creaciones también para que también lo, que las demás chicas del botón de los botones aprendan también a elaborar otras técnicas las que quieran me pueden mandar sus sus creaciones para también enseñárselas a las demás chicas este fue un vídeo sugerido por plus accesorios y por tu Accesorios y por también otras chicas que sé que me han inscrito pero ahora mismo no me acuerdo de su nombre estoy tratando de poner la última ramificación que me queda la última ramificación que me queda me falta una sola para terminar entonces aquí voy a terminar con la última y vamos acá a trabajar uniendo la mire aquí estoy pegando la última ya Miren, voy a la última voy a entrar hacia la musacia color ópalo me paso por la dorada la dorada y la ópalo también porque quiero llegar aquí abajo recuerden siempre estar pendiente de su hilo para que su hilo no se enrede y no se le vaya a dañar el trabajo entonces aquí yo voy a hacer un pequeño remate en las en el hilo que está en el hilo que, que está aquí abajo, yo voy a hacer un remate, voy a, mar, voy a hacer un pequeño nudo, Despacio para que no se le vaya a enredar. Los hacemos otro para asegurarnos que el trabajo esté seguro. Listo. Miren, ya el trabajo ya terminó. Aquí ya se terminó el trabajo del diseño del diseño de, de, del coral está, está listo está terminado yo espero que todo puede, a todos le pueda a todos le pueda le pueda ayudar este esta hermosa esta hermosa técnica es verdad es muy trabajosa eh, es un poco tediosa porque los pasos son repetitivos pero aquí está este hermoso tutorial que les dejo aquí para ustedes yo voy ya a poner aquí este... el arete ya está previamente ya está terminado, solamente cuesta ponerle el botón aquí arriba eh, sí es un poco muy elaborado porque hay que sacar todas las ramificaciones eh, para que pueda quedar así para que pueda quedar así en, en, este, en esta forma en esa forma como si fuera un coral miren, pero de verdad es muy bonito eh, queda un, una satisfacción de un trabajo bien hecho. Recuerden lo que le dije del hilo. Este hilo tiende a enredarse mucho. Eh, y tenemos que trabajar de a poco. Cada vez que se acabe el hilo. Tenemos que sustituir el hilo. Y, y, y empezar de nuevo. Miren ya este tiene su botón colocado aquí. Recuerden siempre lo que le he dicho. En el rincón de Rosy. En el rincón de Rosy tenemos el. El Botón ya previamente hecho, yo le voy a dar, le voy a dejar el link en la cajita de descripción para que puedan encontrar el botón. Bueno, chicas, hasta aquí ha sido todo. Muchas gracias por estar con nosotras. Este video como le comenté anteriormente, es sugerido por, por, por varias amigas. Yo espero que les guste. Eh, nos vemos pronto. Compartan el video, síganme en las redes, eh, denle el dedito para arriba. Espero que me manden sus creaciones, ya saben, si no consiguen este aro, este aro en forma ovalada, pueden hacerlo en, en, en el aro normal que viene siendo redondo, también como le, le expliqué, pueden también hacerlo en, en una argolla. Pues hasta aquí me despido, nos vemos pronto y se le quiere a todas, bye.